Man. Le ha afectado <risa> eh, lo del toque de queda, ya que le han prohibido en ese en horario nocturno vender eh, productos, eh, digo, tener un delivery que le vendan, por ejemplo, porque es posible que a la doctora le haya un mofonguito y, y llamemos, claro, pa claro. Y, Mira, eso y da, eso da, eso da tapa. Entonces, Piconay se ha puesto con cadena... Yo sé que ahorita a las 5 de la tarde se va de. No, pero que es un tiguerazo y se puso del lado de la sombra. No, no. Ponme a mi amigo Alimente, que le dijo que. no te pongas en el sol. Entonces, nuestro amigo Víconay se ha encadenado en la salida de la capital de aquí, de San Francisco de Macorís, en el parquecito de la restauración. Entonces, Víconay. Se ha encadenado, puso un letero que dice, queremos trabajar ya, necesitamos trabajar eh, con, delivery. con delivery. Ellos lo único que están pidiendo, Néstor... Es un delivery que lleve uno solo, que eso no es nada, señores. Uno solo que lleve, porque no va a haber gente. No, y los y lo cocineros... Limitados, no, cuando los cocineros lo, cocinero lo hacen... Con dos, ¿con cuánto? Con dos, con tres, con tres. Sí, sí, sí. Y tienes razón, porque... Ah, pues el gran almirante. Lamentablemente estos muchachos no están vendiendo, porque esa comida la mayoría de veces se vende más de noche. Entonces no es nada que lo pongan a bico sí. ahí en la noche. A bico, a, a un todos, delivery. Un delivery. Un delivery. Yo creo que sí, que es posible. Porque imagínate tú Neto Floco a las 9 la, la de la noche viendo, una, viendo la, la serie de nuestro amigo eh, eh, Andrés Parra. Es eh. muy buena la serie. Eh. Eh, el robo del siglo. Y viene Neto y le da... Me un... da hambre, pico. Me uh, ¡Mallaroa! ahí, me a algo. Eh, de no, es que de noche es difícil cocinar Con la... de noche es difícil cocinar uno a veces quiere su... entonces uno a veces le dice a la esposa de uno un, mango, un mofón no no yo no sé hacer que tú sabes que, que eso es difícil que ponerse a hacer ese tipo de cosas no exacto ya es mejor ir a la capital a pie que hay un cormado a, a, a las seis y media para que tengan una idea no, ya yo, ellos me han tocado que yo he llamado a las cinco y media, cinco y media, no, al mira, colmado, no hay forma que lo cojan en el teléfono. No hay forma, a las cinco y media. Entonces, eh, eh, no solamente no, está Vico. Que tú no vas personalmente, que tú llamas el delivery. Okay, Yo llamo okay, el delivery. De él, el delivery. Okay. O sea, que, que en esa zona por ahí, los colmados son lejos. Ok, si sí, no en detalles, no hay colmado. <risa> Humildemente. Entonces, apoyamos a Vico no solamente con también está chido RD, también está Burger, eh, los lo negocios de de, del parquecito. Nuestro hermano es lento, lento eh, todo esto. Esos muchachos, mire, somos muchachos. ¿Cómo muchacho? se llama? Usted, no? Y hay negocios que están vendiendo. ¿Cómo venden eso? De día. ¿No? Hay gente que vende de mira, día. Mira, el de lento día. es un muchacho de que da más de cita un delivery. Un delivery. Que le puede no un chance. Bitcoin, no esos muchachos sí. que venden Yaroa. Sí, eso no es nada, cuidado, <risa> fresco viejo. Claro, el Lento también. Entonces, tiene que tener el delivery. Eso de que hablar para eso, para, para llamar a esa gente. Para... Pero va, vamos a ver el video. Hay, hay, le mandaron, ya pudieron descargar el video donde está nuestro amigo biconai Por favor, pongan deje la foto fija de Bicona ahí para que la gente sepa de por qué estamos hablando de eso. Ahí está la foto de Biconay. Nuestro Biconai, César, porque Biconay, Y oye, yo otra sacrificio. cosa, que el único sazo, el único bico la son derechos. Oíste. <risa> Derechito. <risa> Derechito. <risa> no tienen que darle la oportunidad a dico, esos muchachos dico. que son emblemas de aquí, de San Francisco de Macorís. No, esto... que no solamente de San Francisco, vos ven, porque nosotros no ven a nivel nacional. Los negocios de comida rápida. Claro, único con un que delivery, quie, con un... Pero que uno solo que va a salir. Mire, lo ponen a la puerta, pone el dinero ahí, que no va a haber ni contacto. Ellos se buscan, ellos buscan la manera, pero hay que darle ese chance a esos muchachos del Night. No, eh, no, que van a quebrar. Esta gente esta gente El rincón de tiene, Tito, tienen, el lento se los dos. Esto, tienen dedo, Tienen deudas. tienen préstamo que pusieron su negocio. ¿Tú entiendes? Que hay que pagarlo y vamos a buscar de la manera, un bajadero. Sí. Claro, y la luz, porque la luz la que hay que pagar, no importa que haya, que haya pandemia y todo. Y es y recibo, 20 mil, tú no estás vendiendo ni 5 mil, porque imagínate cómo. No, no, está difícil, tú tienes que pagar empleados. Tienes que pagar. el lo local. local. Eh. Eso son cosas Yo que. Yo no tengo que ver con emergencia, es lo que dicen los dueños locales. Yo no tengo que Entonces, ver con eso. Lo único que los lo, lo puestos de comida rápida quieren es un delivery. Eh, dejar, un delivery. Dejar el Claro, tú pones a las personas. Que los, los, los chefs, que cocinen en, en, en su puentecito dos o tres, la, la, la cajera. Puerta cerrada. Puerta cerrada y el delivery, y ya. Claro. Y que no se aglome y, y en esos negocios no se acepten gente. No, eh, queremos algo. No, no, no, no, aquí no se vende. Solamente se vende por delivery. Eso es lo que tienen que hacer. Claro, este muchacho también, de Antojito, el Gai, que son muchachos que están empezando... Sí. Eh, que les ponen la oportunidad, es un delivery que ellos quieren, un permiso que le den porque no un millón de gente que va en la calle no porque así como a, Por el... creo que, le, que de comunicaciones y de cosas te, tan, hay permiso creo que deben buscarle la forma también sí yo eh, creo delivery, que hay que hablar eh. con eso en la pausa en la pausa no porque esto es una no, denuncia no lo tirar en la pausa. Una, una, una denuncia nacional que todos los puestos de comida le dejen permitir su delivery. Un delivery. ¿Eh? Así ah, no, el pobre Viconay. Usted sabe eso que cogió Viconay ahí, pero nada, lo apoyamos en su lucha. Es un tigre, Él Y no puso del lado de sol. No, ahí estaba del lado de no, fue Fueron muchos que le dijeron volteate. <risa> <risa> pero ya le dijeron ahí, probico, volteate. ¿Está ahí todavía. No sé si está ahí todavía. Está ahí, llámame a ver si Vico está ahí todavía. <risa> está ahí, está ahí, Viconay. No, eso fue para la foto. No, no, está ahí todavía. No, está, está ahí, ahí está, todavía. Está ahí reclamando sus derechos. La gente vamos a, a compartir este, este video para que apoyemos a Biconay. Hay que apoyar a, Vicconay, a estos muchachos, hay que apoyarlos. Hay que apoyar a Vicconay, A todos estos muchachos que tienen su negocio. Ah, eh. cosas de lo mío. Lindo, lindo, los muchachos. Es ¿Eh? sí, un problema legal lo que está pasando No, porque eso es que como es un toque de quinto para laborar, porque hay empresas que están laborando. de noche. Sí. De noche. sí. E impuestos internos. Okay. Me dicen el que, permiso. que dan un permiso, pero que, que recuerden, recuerden bien que eso que esos negocios son informales. No. No. Sí, algunos algunos algunos ah, sí. Hay sí. Alguno sí. Alguno sí. No, no. Algunos no, sí. No, sí. Sí, pero algunos, algunos sí, pero algunos eh, no, sí. No, no, no creo que sea buena idea que sea por impuestos que, que den... Y impuestos internos, no, no, no, no. Porque ahí puede, ahí, puede verse de otra manera, es muy fea. Puede sí, ver, sí, sí, sí, sí, sí. una empresa que no está pagando impuestos? No, eso se puede ver frío, No, es que, es que hay negocitos de vender de, de, de frituras que van a pagar impuestos, José Luis. No van a pagar impuestos. Dile ahí lento, eh, a Feli, que tiene seis meses, que te pago o impuestos. hay algo de ahí la, de la fritura de la libertad con Sánchez. ¿Eh? Con, ¿Eh? eh. Ahí que venden, que venden, que venden tripitas. Dile que te pagan ¿Eh? un impuesto abusador. ¿Eh? No, no tienen que buscarle, tienen que buscarle una manera para que los muchachos trabajen. Sí, sí, hay que buscar una buena. Es así. Bueno, vamos. Dios mío, no, no le sabe a nadie. Sí. A lo fical, oye, uh -huh. oye eh, bueno, señores. Una no con valor fiscal, quiere. ¿eh? Sí, abusador. <risa> Increíble, Dios mío. Estos tigres son... Una con un rica, con la, un, burrito. Eficaz, un burrito, un valor fiscal. Ve, y valor eficaz, y adentro y burrito. Lo, le meto la factura, cómetela. Dios mío, increíble este país, señor. ¿eh? ¿Cuántas localizas usted cogió? <risa> bueno.